Y el tío se montó, y cuando se montó, ¿tú sabes cómo se dio. Se sentó, y cuando se sentó en el tulo a la parte de atrás, eh, no, ¿cómo está? Que se vestió de teniente coronel. Él no me dijo que era teniente coronel, yo lo vi por la foto. No, es es le saqué los colores de la cara en está ahí. Yo le dije, teniente coronel. ¿Usted sabe que usted no se puede montar en este carro? ¿Sí? No. Le dije así. Mira, ni y que aquel hombre se murió. ¿Tú sabes lo que es morirse? Morirse aquí mismo. <risa> porque él es teniente coronel. ¿Ya? Imagínate que un civil de la paz no se puede montar en un turco. Y peor un, un, un peor un teniente, teniente coronel. coronel, lógico. Y se montó, era a una de la mañana. ¿Y qué el, les hacen? ¿Cuál es la restricción? ¿Cuál es el, el, lo que le, le puede hacer el gobierno a una persona así? no. Eh? las 15, te votan del trabajo. Hay ¿Sí? una directiva que tienen establecida el ministro de las Fuerzas Armadas. O sea, que rige eso. Yo ahora me encuentro, por ejemplo, con una persona y me pide una dirección y yo se la explico. Pero yo tengo que informar que yo tuve un, un, contacto, un, dos, con un contacto con esa persona. Ahora van a decir, no estás diciendo que el aquí. Pero, <risa> ¿Y qué diré ahora cuando venga? Que viene en septiembre y va para casa de mi mamá y yo lo siento pero de güey porque se la <risa>